Soy de Gualeguaychú. Soy de Ibicuí. Soy de Maciá. Soy de Concepción del Uruguay. Soy de Gualeguaychú. Por internet, a través de eso, me fijé ahí y bueno, y después vine para acá, me dieron unos folletos y me informaron y la verdad que me recibieron muy bien. Me contaron que había una facultad de Dermatología acá en Gualeguaychú. Yo soy de Gualeguaychú. Eh, me enteré por la hija de una amiga de mi mamá que me dijo que iba a estudiar Dermatología y yo no sabía qué era. La carrera me interesó porque siempre me gustó lo relacionado a la medicina. Eh, la verdad que me interesa mucho el tema de la alimentación, de la salud. Buscando diferentes carreras en Gualeguaychú, encontré la licenciatura en nutrición y estuve mirando de qué se trataba y bueno, me gustó. Quiero laburar de veterinario, especialmente para actividad de campo, más que para animales grandes más que nada. Elegí esto porque me gusta todo lo destinado al campo y más los animales. muy contentos y conforme con la inscripción que hemos tenido, tenemos un buen número de alumnos en todas las carreras, este, en la Licenciatura en Bromatología, Nutrición, en la Carrera técnica en Alimentación Animal, en Técnico-Químico, así que con muchísimo trabajo y con muchísimas expectativas y, y buenas este, ideas. Eh, nosotros estamos en la, en la Cátedra de Estudiar de la UNER, que es una materia en donde se le introduce a los chicos, en lo que es la vida universitaria. Es un acompañamiento en este ingreso, en este gran paso entre la secundaria y la universidad. Contamos más o menos nuestras experiencias, los primeros días de clase, como para que se sientan un poco más confianzudos, que, que estén tranquilos. Se nota que hay mucha dedicación en el tema de la adaptación con los alumnos. Eh, hay, hay mucha dedicación en ese sentido, está todo muy bien señalizados, están todas las personas muy bien informadas, entonces es fácil. Este, este curso de ingreso ayuda mucho, eh, también deja mucho, te mucho, te acostumbra mucho a empezar la carrera con buena, con buena gana. Por más de que parezca un monstruo de la facultad, pero es, se termina siendo fácil adaptarse.